Nelson Gondorí se presentó como nuevo ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y las organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad desconocen a ese ejecutivo. Manifestaron que para el sector continuará siendo el ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Jacinto Herrera, quien fue elegido orgánicamente. Los cinco nosotros coordinamos, no hay, ustedes lo saben, son, se sucede, Bartolinas, Interculturales. Y con Amax y Do. por supuesto las personas que están en otro lado, para nosotros no hay no hay dos. Eso teníamos que mirar a los hermanos de la CESUD, nosotros somos la Confederación de Mujeres de Bolivia, ¿ya? pero sin embargo viendo la situación, eso es un paralelo, el Ejecutivo hasta el momento que van preparando su convocatoria para el Congreso es el hermano que es de Santa Cruz. Entonces el Condori es autoproclamado, incluso desconocido de sus bases, no sé si lo saben, no, pero sin embargo nosotros desconocemos. La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales manifestó que orgánicamente este dirigente Condori no es reconocido por sus bases, por lo cual manifestaron que continuarán trabajando junto a Jacinto Herrera, ejecutivo de ese ente matriz. En cuanto al acceso se ve, hay un ejecutivo también, reconocido a nivel orgánicamente, compañero Jacinto Esera, ¿no? ellos manejan, tienen sus estatutos, reglamentos, y nosotros estamos con, coordinando con su ejecutivo, con todo su comité ejecutivo. El pacto de unidad es conformada por la Confederación Única de Campesinos de Bolivia, además de las mujeres campesinas Bartolina Sisa, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales con la MAC Bolivia, quienes desconocen a ese ejecutivo.